Estas fueron las declaraciones ofrecidas por Waldin Gabriel García, acusado de golpear a su madre. Hecho ocurrido en el aguacate del municipio de Arenoso. No. Vamos a celebrar. Hay una composición entre mi tío y ella. ¿Cómo? Hay una composición entre mi tío y ella. ¿Por qué? Porque en realidad yo no agredí con mi madre, solamente con mi tío. ¿Había tenido problemas a tu tío? ¿y? Sí. ¿Por qué? Por envidia. Por envidia. Entonces no le miente esa información de es que me ha guardado a tu madre. Sí. ¿Y a tu tío? Sí, a él sí, pero a mi madre no. Será en las próximas horas cuando García será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.